aquí verte. y un honor para mí estar aquí en De Mañana con ustedes, con ustedes mis grandes amigos y amigas. Diputada al Congreso por la provincia de Duarte, Milady Muñoz ¿usted aspira a la alcaldía? Claro que sí, claro que sí, estamos El aspirando. Próximo seis, usted es la ganadora. Sí, hemos hecho un trabajo ¿no? desde ahora para ganar abrumadoramente. Eh, la precandidatura a la alcaldía del municipio de San Francisco de Macorís y así lo dicen las encuestas. Las encuestas me dan muy alta, gracias a Dios y al pueblo franco macorizano que ha decidido de que San Francisco de Macorís cambie el rumbo. Debemos de rescatar San Francisco de Macorís y el pueblo ha decidido que será Miledis Núñez, la primera alcaldesa mujer electa Eso por... Eso te iba a preguntar que tú serías la primera. La primera, sí. después de 241 años sí. de fundado San Francisco de Macorís. Electa electa este el muchacho, no dará el, el, el la el muchacho oportunidad muchacho bueno. de dirigir lo es destino bueno. de nuestro ayuntamiento pero lo lo vamos a dirigir no Miledis Núñez Solo sí. sino con un equipo de hombres y mujeres no, claro. de esta sociedad que también están a favor de que San Francisco de Macorís debe de continuar con el desarrollo y el progreso. Miledis, ¿qué visión tiene usted de San Francisco de Macorís que usted entiende que hay que hacer? ¿Qué no se ha hecho? Bueno, eh, muchas cosas, ciertamente, aunque San Francisco de Macorís eh, está creciendo, está creciendo de una manera desorganizada, sin una planificación. Tú sabes que los ayuntamientos eh, están llamados a, a planificar el crecimiento del municipio, pero al mismo tiempo contribuir con eh, y construir obra de desarrollo para el municipio. Si tú me preguntas por qué disminuimos un diputado en esta provincia, oiga, nuestros profesionales están yendo. Hay que ver por qué está migrando nuestra gente de San Francisco de Macorís de la provincia de Duarte hacia otro pueblo, entonces tenemos que construir conjuntamente con el gobierno central obra de desarrollo ¿No atribuye eso al, a la ejecutoria de Alex Díaz? O, o, no, no tan o solo. Del no, eh, la emigración no es tan solo del alcalde, eso, o sea, eh, viene siendo en conjunto, porque el señor alcalde no puede construir una industria, el señor alcalde o el ayuntamiento no puede poner a funcionar un, una zona franca que bien, está cerrada. Entonces, bien. lo que debemos es. Eh, a unar esfuerzo gobierno central conjuntamente con gobierno local para lograr que se construyan obras de desarrollo y que haya un, par, un mercado digno, que haya una plaza de la cultura. Y Pero eso es. es imposible para un alcalde que no sea del partido sí. del gobierno, porque aquí se da la situación de que entendemos que somos enemigos. Sin embargo, si tú, tal, si tú eres PLDista, con el perdón, mi lady, yo soy sí. del PRM o del Partido Reformista o de la Fuerza Nacional, bueno, en este caso, la Fuerza Nacional depende Pelé. de cuál litoral. Porque... No me ataque a Francia, <risa> que Francia es mi hermano y mi colega no, regidor. Depende de qué litoral. <risa> d d Dios, amigo, me estás visto el diablo. No, ¿sí, por... pero de verdad tú eres del PLD sí, ¿De, no, de, de yo Lionel. no dije del no, PLD no, de la fuerza, depende no, del no, litoral son aliados aliados, nosotros lo ¿sí? tenemos muy claro y creo que del sistema de partidos hemos sido Lionel, lo más claro ustedes sí. están en silencio con todo lo que están haciendo Eso, Vamos creyéndose, a a creyéndose, a creyéndose que, que se van a beneficiar la idea es la idea es que si el alcalde no es del mismo partido que Así por ¿Mm? que, el, que, el, que es el, el, el presidente, entonces se presenta la situación de que no lo apoya, por, porque no hay una visión de Estado como tal, lo que hay una visión partidaria. Mira, y déjame decirte que en este caso... Eh, Puedo decir, porque cuando Gonzalo Castillo era ministro de Obras Públicas, precisamente hizo un acuerdo con todos los ayuntamientos, y yo me acuerdo que nosotros aquí faltamos 81 kilómetros, eso tan solo en el casco urbano, en la alcaldía le correspondía. Eh, lo que es el afirmado eh, aceras y contenía y el gobierno central venía y faltaba ¿Qué hizo el presidente Danilo Medina? Vino al mercado, fuimos al mercado, se comprometió con construir eh, un mercado para San Francisco, pero que el ayuntamiento buscara los terrenos Lamentablemente el ayuntamiento no buscó el terreno O sea, a mí se me haría mucho más fácil con un gobierno peledeísta, con un presidente con, como Gonzalo, que es mi amigo, mi hermano, ir mire presidente el ayuntamiento buscará los terrenos pero no es, San Francisco de Macorís tiene que tener un mercado digno y que y que no merecemos yo no sé si usted últimamente ha ido al mercado pero el mercado no, no yo, está yo no voy yo ese, ese cuadrante. Para <risa> <risa> yo lo desecho <risa> no está apto para consumir lo que muchas veces se vende sí. pero es una responsabilidad del municipio de tener un sí. mercado decente y al mismo tiempo, yo soy de, me estoy uh -huh. reuniendo con algunos mercaderes y, y las cosas no se pueden hacer eh, simplemente porque Milady quiera sacar el mercado de ahí o ir, me pongan esa caseta ahí, que entonces tenemos que trabajar entre todos. Vamos a reunirnos con los mercaderos a ver si ellos quieren que se construya el mercado ahí, que se remodele ahí o que lo saquemos de ahí o si dejamos ese ahí y hacemos cuatro mercados satélites en las cuatro salidas de la ciudad para que, en, que nos evitemos el entaponamiento en el, el casco para usted tomar urbano. Una vez, para usted ponerse de acuerdo con ellos con los mercaderos. Ay, sí. Sí. No, sí. Yo somos muy amigos. Ah, sí. Mileries. Yo no tengo yo soy de las personas que no tengo mucho conflicto con la persona, con, con la gente y yo sé que nos vamos a reunir y nos vamos a poner de acuerdo, porque lo que los mercaderos quieren es que no se le maltrate, que no se le humille, que no se le Oiga, que no sí. se le impongan cosas. Cuando tú tienes un diálogo con una persona, yo le digo, mira, eh, vamos a hacer esto. ¿Qué ustedes opinan? Y aglutinamos todos los sectores. Pues déjame decirte, San Francisco de Macorís es una, un municipio que tiene dos universidades, que tiene eh, un desarrollo a nivel del comercio importante, que tiene líderes políticos, que tiene eh, empresas tan importantes como Telenor. ¿Y por qué no unirnos todos? Y por eso la importancia del Consejo Económico y Social, donde ahí aglutinan, todos los sectores y es quien dirige el ayuntamiento y lo va a seguir dirigiendo cuando Miledis Núñez sea alcaldesa y por eso tenemos un consejo de desarrollo dirigido por mi amigo ingeniero Rafael Fernández sí, que, que también va a tener con que ver con hacer los planteamientos de las obras de desarrollo que necesita San Francisco de Macorís Miledis, Miledis alcaldesa mi amigo Fulvio, ¿desde cuántos años te ha, conoces? Hace unos cuantos, como Desde 20 y 30. Ay, me, <risa> me mandó a callar. <risa> Miledia alcaldesa. Que después le sacan cuenta. Miledia alcaldesa, ¿se pondría del lado del pueblo hacia las reivindicaciones que este pueblo pidiera, que piden las calles, siendo alcaldesa, en contra de su propio gobierno? Es que yo he sido así. Siempre. Usted, siempre, en mi gobierno yo critico lo que está mal. Entonces, lo que está bien, entonces digo, que Y ese bueno. 3% que le dan y le toca un 10, ¿estaría dispuesto a, a luchar? El a echar es que, el pleito. Siempre y cuando los ayuntamientos administren bien los recursos de ese, de ese por ciento que le corresponde no, como no, claro. ley. Porque te voy a decir una vez, la verdad... Hay ayuntamientos que quieren recursos, pero no es para hacer la obra de desarrollo que necesita el municipio, sino para distribuirlo en botella y en cuantas cosas sí, más. O sea, como y si mucho, fuera el gobierno. Com, exactamente, o sea que distribuye, ¿cómo fue? <risa> <risa> como si fuera el gobierno local, se entra, mal administrado. Como si fuera el gobierno. No si se fuera el gobierno. Exacto, porque <risa> como es que si una ley establece. Que a una institución se le tiene que otorgar el 10%. un 10%. Va a depender de la voluntad del presidente. De que no, el presidente espérate. De Que el diga que si está bien administrado. Ahora yo te digo. El gobierno a ti. central hace con el presupuesto lo que le da la gana, lo regala en botella y hace lo que quiere. Y no le da lo que le corresponde a educación, no le da lo que le corresponde al poder judicial, no le da lo que le corresponde a nadie. Ellos hacen lo que ellos quieran, le pone exigencia para controlar el gasto de los otros, pero ellos quien lo controla. Pero déjame decirte algo. Eh, pero con, como estamos hablando en asuntos municipales, el gobierno central le corresponde darle. Mire, el porciento que se que, que ha asignado mediante ley a todas las instituciones, pero yo te garantizo algo, que si cumple con todos los porcentajes que le, que le han sido asignados a todas las instituciones, el gobierno central se queda sin un centavo para construir obras de, gobierno, de desarrollo. Y lo, que, lo, que yo no, lo que yo no concibo es que a un ayuntamiento se le asigne eh, dinero y esos recursos no vayan a las comunidades, no vayan a los barrios, no vayan a las lomas. Y como la pregunta que eh, mi amigo Fulvio me decía, que si yo me voy a no me voy a desconectar de esa sociedad... Es imposible. Yo vengo del pueblo, yo vengo del campo, yo sé lo que es ensuciarse los zapatos, yo sé lo que es recibir clases y dándome una gotera en la cabeza, yo sé lo que es coger una cola de motor para hacerme profesional, y sé lo que es irme a la capital sin un trabajo, buscar algo allá para hacerme entonces más profesional. O sea, yo vengo de dónde, de los 11 años como pastoral juvenil, en la iglesia a nivel del coro, pastoral social de la iglesia, única mujer que llega a la Dirección Nacional del Movimiento Campesino Independiente en aquellos tiempos, en aquellos tiempos. Miembra fundadora de la Coordinadora de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís 23 años con una ONG que formamos, que trabaja a favor de las mujeres y también de los hombres que en los próximos días vamos a Miledis. graduar más de 5 mil mujeres y algunos hombres en diferentes áreas sin cobrarle un centavo Miledis, es imposible que se desvincule de ese pueblo que gracias a él, yo soy lo que soy. Eh, Miledis nos ha hablado de desarrollo, nos ha hablado del mercado municipal. Eh, hay un tema que nos gusta escuchar siempre que entrevistamos bueno, algún candidato precandidato a la alcaldía. El tema medioambiental, el río Jaya, eh, las otras, eh, la, las, cañadas. las cañadas. O sea, estos aspectos son importantes y... Se hacen promesas siempre y al final como que ha sido imposible cumplirla. ¿Qué nos puedes decir? Mira, precisamente yo estaba culminé una maestría en alta gerencia y una, una de las prácticas que me hizo, eh, que tuve que hacer fue sobre el medio ambiente y tomé el río Jaya. Y dije que, eh, por ejemplo, hice un proyecto, e, e, inclusive está en la Cámara de Diputados, que se deben de construir apartamentos para la gente del barrio Azul, trasladarle y hacer por ahí un parque ecológico, sembrar árboles Es algo sea, río... como lo que se hizo en la barquilla. Exactamente, muy... pero oiga el río Jaya está contaminado y está contaminado ¿Por, por el hombre está contaminado por industria está contaminado por todo el mundo entonces entre todos debemos de recatar el río Jaya La Cañada es imposible porque yo no soy demagogue. el gobierno municipal lo pueda hacer solo, no, ese es una un, debemos de hacer un ingreso para entre el gobierno central que va a estar dirigido por el compañero Gonzalo Castillo y el gobierno municipal que con la ayuda de Dios el apoyo de los franco-macorizanos va a estar dirigido por Miledis Núñez y un, un conjunto de hombres y mujeres honestos que vamos a dirigir los destinos del Ayuntamiento Miledis. de San Francisco de Macorís. No concibo, no concibo que los ríos se estén contaminando. De no conci... Aquí debe de haber una planta eh, de tratamiento donde las aguas agua resi... de, de, de residuales eh, vayan. Oiga, aquí cuando llueve es un desastre. Terrible. Pero si... Nosotros debemos de luchar para que conjuntamente con el gobierno central se haya, el, el vertedero sea de, a nivel de relleno sanitario, esa gente se está muriendo de, de, del humo, del, del hedor, de las aguas que bajan del vertedero y caen... Eh, a un río, o sea, eso estamos aspirando. Me, me dice una, una amiga de televidente, una pregunta, Francis, eh, yo que Fran, siento Francis, que ¿no? en la polarización de, de los presidentes, ustedes se están abandonando en, el, en la candidatura presidencial y no en la tuya propia ¿Tú no cuentas con los peledeístas del otro sector? Yo cuento... Para mira, el voto del domingo Claro, eh, precisamente yo soy de la que siempre los peledeístas del otro sector, como usted llama, me apoyan. ¿Por qué? Porque yo nunca le he atacado. Cuando alguien me Pero requiere... Si ataca el producto principal de ellos, que es la esperanza de volver a gobernar. ¿Y, y, y tú me has visto a mí atacando a alguien. <risa> <risa> pero, pero, no, el vincismo el vincismo el vincismo, el el el el el el el el el el el el a el el a los el ¿cuál es la pregunta? Me dice una amiga televidente Que el Consejo Económico Social No lo dirige Rafael Fernández No, yo dije Freddy Martínez, el alcalde, el padre Y Que Rafaelito dirige la oficina de planificación Exacto. Sí. Que aún dice que no arranca Sí, eso dijimos Que la oficina de planificación y desarrollo Dirigida por di Rafael que que Fernández no arranca, Y el, el Consejo no Económico y Social por el alcalde y, claro. y el padre Isaac. Pero que no arranque bueno. en ese sentido. Eh, conmigo, a cuando yo llegue, vamos va, a, a, va a arrancar, porque bueno. yo lo voy a apoyar desde, una, una desde final, el ayuntamiento Miguel, para, municipal y el gobierno central que dirigirá el compañero Gonzalo. Un escribe. mensaje final, mi al final de la entrevista. Bueno, es eh, solicitarles a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que y a toda la población en sentido general que el próximo domingo 6 se levanten bien temprano a votar a votar bien de 8 a 4 de la tarde por Gonzalo Castillo como presidente y Milady Núñez como alcaldesa y por los demás candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes me conocen, ustedes saben que haremos una excelente gestión adjunto con los diferentes sectores que componen San Francisco de Macorís. Vayan a votar, que no necesariamente los PLDistas pueden ir a votar por mí. Son unas elecciones abiertas donde mismo ustedes votan en el mismo centro de votación. Vayan y marquen. A Gonzalo Castillo Miledis Núñez como la mujer, la primera mujer alcaldesa que tendrá San Francisco de Macorís. Bien, gracias a la diputada del Congreso Miledis Núñez, candidata o precandidata a la alcaldía por el Partido de la Liberación.